Amigos. Oye, conseguí los 150 Pokémons. Dó un golpe en la cabeza, aunque salí ileso. Chicos, ¿vieron un anillo? No, quizás Dieguito. Menos, jojo. Seguramente está muy cerca, solo debemos buscar. Mierda, aquí no está. Mierda. ¿Dónde lo perdiste? Bueno, yo estaba viajando en tren cuando. Mierda, esta no es la estación. No la conozco, estación Villamo Geko. Eto, hola. Y yo que quería ver gatitos se aparecieron los gatos. Luego apareció una moje coturra. Acá guacha, están mis cuatro hijos, el Honey, el Turri, el perino Oli, y, y en a pedir una monedita para su vinito. Salí corriendo, y creo que ahí se me cayó. Eso suena muy lógico, pero, ¿por qué nos hiciste buscar por toda la casa? Porque estaba aburrida. Oh, ya veo. Jiolo. Déjenme a mí, yo me encargo y los llamo cuando tenga datos, ¿está bien? Bueno. Muy bien, estoy aquí, ahora debo buscar a la Mojecowachiturra. Oh, una estudiante de preparatoria emo, quizás haya más de aquella tribu por allá. ¿Saben dónde hay o anmojecowachiturra? Por allá. Ok, gracias. Somos asesinos, matamos a una cucaracha. No hay señal de la mojeco guachiturra. Hola guacho. Me llamaron es y llegué culo aquí. Culo roto? Que me lo diga. Dale, decíselo. Que... Decímelo. ¿Qué? Decíle culo roto. No culo, culo, culo... culo roto. Dale. ¿Estás contenta? Es que, como si dice la verdad? Mira, la verdad sería que diga, vos sí que sos flor de puta. Igual, no. Ah, diga. qué genial. Decíle. Oígame, algún día viste culo, alguna mojeco culo, guachiturra? Post okay. que te molesta, ¿no? me puede decir y POS, que, que estará haciendo espéjame, estudios no Ya nos no, llamará Yo le digo a él Infeliz, ¿ves? Ah. Y le pego con el plato en los dedos oh. ahí va. Ah. Conmigo se enojaría menos Aunque le pegue con los nudillos en los huevos oh. Conmigo menos, mira si se los aprieta no. Pues, ¿quieres agua? Y si hubiera reaccionado okay. Y si hubiera parado todo ¿Por qué no lo paré? Por ahí estás caliente con él eh. Digo por él estás caliente, ¿no? Mirá, si estoy caliente con él me lo aprieto, mira. Ah, sí. Mira cómo me lo aprieto yo. Vamos, vamos. Pues, yo sé dónde está, guacho, solo llama a los otros pibe, y los llevo a la guardia para que tomen ese maldito anillo y se vayan. Está bien. Pero te aviso, guacho, que está maldita por el fantasma del primer pibe que la yuta caguapalo. Yo voy al baño. Yo seguiré buscando, oye ¿sabías que hay un fantasma por estos lugares? Nope. Ah, fantasma. No, me enganché un huevo con el cierre. Yo me vengaré de estudios y su amigo por haberse llevado todo. Pues nadie se lleva la mercancía del Grandón. Fue una trampa, guacho. Yo no tengo ningún anillo. Dame mis 5 pepa a comprar el bípalo, pibes. Nunca. Entonces busquen ustedes la salida. Oye, Caitlin, ¿y la salida? Por aquí. Pues, yo seguiré buscando el anillo, otro lugar donde haya ido. Sí, la granja del tío boludón. Hola, ¿viste por aquí un anillo? Sí, pero lo verás cuando escuches mi consejo. Una lección de vida. <muchas> Mierda. Ayúdame. Pues, un hombre misterioso se llevó el anillo, no sé a dónde, solo sé que se lo llevó. <muchas> ¿Quién hizo eso? Casi destrozas la familia. Oígame, ¿qué quiere usted? Sé dónde está el anillo, lo tengo escondido, y nunca lo encontrarás. Es Nostra. Mierda. Pues, creo que aquí debe estar, mis compas están esperando en casa a que vuelva. Me pregunto si el don tendrá realmente el anillo o solo mintió. Acá lo tengo. Jeje, si lo quieres solo haz lo que te digo. Nope, te, solo démelo. ese anillo no te dará nada. Sí, me dará la satisfacción de tenerte en donde quiero, luego de casi haber dejado en quiebra a la familia, robándote el chaconio de laboratorio y el dinero, pero no solo te necesito a ti, también a Dieguito. Devuélvelo, un momento. Mierda, mis huyidos, No, el anillo. Adiós. Señor, ¿esta es su tía abuela por casualidad? Para... esclarecer. Vengo por el tema del celular, no sé por qué no puedo recibir llamadas. A ver... Debe ser el equipo, acá el informe técnico dice que no, no, no hay problema. Pero yo no recibo llamadas. Pero por ahí no las escucha, no... Pero escúcheme, no. puedo ser sorda pero no pelotuda. Acá ni figuran. Debe ser un tema de equipo, va a tener, va a tener que cambiarlo, entonces. ¿Cuándo me pueden dar otro? Pero Por este modelo va a tener que esperar uno o dos meses. Puedo ofrecer uno como este, con salir 700 pesos. No, pero yo no, no tengo esa plata. ahora bueno, sí, pero viene con cámara de fotos. ¿Y qué mierda, qué mierda quiere sacar fotos? Si a mí me dijeron que tenía garantía, señor. Claro, ese tiene garantía, pero es un plan de 40 pesos con 34 los minutos libres o 15 la fin de semana. No le cubre otro equipo. Entonces tengo que esperar, ¿no? Claro, tiene que esperar. Por cuatro... ¿Vos podés esperar un minutito? Claro. Bien. Bueno, ¿cómo no? Creo que sí. Vengo a informarles que esta transmisión fue cortada para evitar daños psicológicos, pero vengo a aclararles que Estudios volvió con el anillo. Y por cierto, ¿tiene algo de especial ese anillo? No, solo es un anillo normal más, jeje. Aclaramos que ahora comienza la interrupción de Uki Channel, con nosotros, Kona. Hola, hoy fue primera suerte. Hola, soy Konata Izumi, la presentadora, y hoy no habrá invitados especiales, pues quizás el próximo episodio lo haya, pero, hablaré sobre la serie, La Vida de Estudios, hoy fue un día duro en la serie, en especial porque el episodio en su desarrollo fue algo muy estresante, pero aquí está, todos lo pidieron, pues, nos vemos el próximo capítulo de La Vida de Estudios, bye bye.